Muy buenos días, gente. ¿Cómo amaneció hoy? Por aquí amanecimos excelente y mejorando. Esta introducción de video estamos haciendo del Central Park New York. Esta mañana vamos a estar hablando sobre lo que es la disciplina. Bueno, vamos a la introducción de este video y después ya volvemos enseguida para desarrollar este video. Mientras tanto, voy a ir a caminar. Hace un poquito de frío aquí. Se aguanta bien el frío. Ahí ya volvemos. bueno de vuelta por aquí el tema de hoy es la disciplina o mejor dicho la autodisciplina es un tema que muchas veces no es difícil hablar o inclusive pensar en ello a muchos de nosotros nos hace acordar de cuando éramos niños de cuando nuestros padres nos disciplinaban de alguna manera bueno la intención de eso era llegar a ser una persona productiva pero cuando crecemos y llegamos a la edad adulta tratamos de evadir la disciplina de nuestras vidas en todos los aspectos de nuestras vidas en nuestro trabajo escuela, en la casa, y a veces llega la tentación de evadir la disciplina de Dios mismo. ¿Por qué? Porque eso significa que debemos de enfrentarnos a malas decisiones o errores que cometemos alguna vez. Nos hace acordar de todo eso. La buena noticia es que si no te gusta la disciplina, no te gusta que se te imponga. Hay una ruta alternativa que puedes tomar para evitar la disciplina la disciplina impuesta desde el exterior se llama la autodisciplina cuando decimos auto será que esto viene todo automáticamente bueno la verdad que no aquí lo explicamos la autodisciplina es una medida productiva que podemos tomar en nuestras vidas para limitar la disciplina que vienen de hacia afuera la autodisciplina hace que tomemos las decisiones correctas que llevarán a un resultado positivo en nuestras vidas ¿Quién más te conoce mejor Aparte tu creador a ti mismo. Eres tú. Entonces, podemos deducir que la autodisciplina vendría a ser una manera que podamos entrenarnos nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, de una manera, podemos decirle, personalizada, para hacerlo correcto. El proceso de ejercitar la autoestima es fundamental para experimentar el siguiente nivel a nuestras vidas. Ese nivel que Dios quiere para nosotros. Vayamos a nuestro manual de la vida a ver qué nos dice sobre el respecto. En Lucas 16.10 encontramos, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto nos quiere decir que la autodisciplina nos prepara. Cuando practicamos y acostumbramos a hacer bien en lo poco, eso significa que en lo mucho también seremos exitosos. Y el resultado... Es bendición. O practicamos la autodisciplina. A veces pensamos que la autodisciplina funciona solamente con los ejercicios, a comer bien, a hacer la dieta o tareas grandes y nos olvidamos de lo pequeño. Estamos un poquito equivocados en esto. Primer punto. Empieza a cambiar lo más pequeño. Autodisciplínate en lo más pequeño. Cuando masterice en lo, ma lo más pequeño, podrás dominar lo más grande. Ejemplo mínimo: el ejemplo mínimo que le puedo dar es que si luchas contra la impuntualidad, llegas a tus actividades, trabajo, escuela o incluso en la iglesia tarde, todo el tiempo, empieza a levantarte 5 minutos más temprano y trata de llegar 5 minutos más temprano. Vas a llegar que con el tiempo vas a dominar eso y vas a llegar 50 minutos más temprano. Si te parece difícil ahorrar 100 dólares mensuales, empieza ahorrando un dólar, solo un dólar. Vas a ver que en un muy poco tiempo vas a estar ahorrando mil dólares mensuales. Empecemos con lo más pequeño. Muchas veces esto no lo tenemos anotado en nuestras resoluciones, o nuestras metas. Masterizar lo pequeño con la práctica. La práctica hace el maestro. Otro punto importante. Trabajemos con lo que tenemos masteriza ese instrumento, esa herramienta que tienes al alcance no importa el estado de su instrumento, si es viejo, roto o pequeño, cuando aprendas a usar ese instrumento podrás usar cualquier otro instrumento y no estoy hablando de instrumento musical sino instrumentos o herramientas que tienes a tu alcance para completar tus proyectos trabajas con lo que tienes. Empieza donde estás, otro punto. Una frase de Arthur Ash dice empieza donde estás, usa lo que tiene haz lo que puedes. El para hacer cambio es, es empezando con lo más pequeño. Uno de los principios que Dios usa es que seamos dil diligentes y trabajemos con lo que tenemos y donde estemos, antes de llevarnos a ese siguiente nivel donde Él quiere. Él nos dice que en su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te, te pondré. La fe requiere de autodisciplina. Dios sabe que si tú no eres disciplinado para cuidar de lo que tienes ahora, esto incluye lo material, y lo no material, como la familia, tu cuerpo, tu trabajo, tu ministerio, etc. Entonces no estás preparado para recibir más responsabilidades y bendiciones para tu vida. Esta es una de las principales razones por qué estamos estancados, no salimos adelante, los pro problemas se apoderan de nosotros. ¿Por qué? porque no aprendemos a manejar los más pequeños. Debemos de ver el cuadro completo. Jesús ilustra este punto exactamente en la parábola en Mateo 25:14. La parábola se trata de tres siervos a, a, a quien el patrón le dio dinero para que multiplicase, para que usase y, y puedas multiplicar. Dos de ellos hicieron muy bien. Uno de ellos no lo pudo hacer muy bien. Él sumariza todo en el versículo 29, donde dice... Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia más de aquello que no tiene. Se le quitará hasta lo que no tiene. un poco duro. Lo que nos enseña este versículo es que si no usas lo que tienes a disposición, se te quitará. Más el que usa lo que tiene por lo más mínimo que sea, se le dará más. Ser fiel y usar lo que se te ha dado de una manera correcta no es fácil y no viene en forma natural en nosotros. Requiere de mucho trabajo y mucha autodisciplina para hacerlo correcto, diariamente. Cada día tiene su propio afán. Podemos llamarle examen, que debemos de pasar para llegar al siguiente grado que Dios quiere que lleguemos. Otro punto muy importante, la autodisciplina nos mantiene saludable. Mire lo que dice Pablo, más bien golpeo mi cuerpo, y lo domino, no sé que después de haber predicado otros yo mismo quedé descalificado este versículo no está hablando de la disciplina cuando dice golpeo mi cuerpo habla de que se priva de muchas cosas para poder dominar su cuerpo. Para muchos, de repente, el ejercicio corporal es una vanidad. Aunque la mayoría vamos al gimnasio para vernos bien. Una de las razones por que muchas veces no se llega a la meta, y de esto hablamos en un video que voy a poner en la descripción aquí, donde hablamos de que cuando la motivación es un poco egoísta, superficial, no llegamos a la meta. Por el otro lado, cuidando de nuestro cuerpo de nuestra salud es extremadamente importante para nuestra vida inclusive para la espiritual porque si estamos enfermos y cansado no podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y consecuencia de eso no podemos ser bendecido y bendecirle a otras personas. Cuando usamos la autodisciplina para una vida activa y elegir comer bien comida saludable para nuestro cuerpo estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita y de esa manera Dios va a cumplir su plan en nosotros y a través de nosotros bueno, el cuidado físico es algo importante, pero es una sola parte de nuestras vidas. Nuestra vida espiritual es otra parte que debemos balancearnos. Necesitamos autodisciplina para poner en prioridad un momento con nuestro Creador, con nuestro Dios, pasar un momento de calidad con Él. Esto no pasa de manera automática en nosotros, porque nuestra tendencia humana nos dice otra cosa. Y tendemos a luchar en forma diaria con, con, con estas tentaciones. Una decisión correcta en nuestras vidas necesita mucha disciplina. Si queremos estar bien espiritualmente, físicamente y emocionalmente, necesitamos trabajar un poquito en nosotros. A veces más de lo poquito. Otro punto importante. La autodisciplina incrementa nuestro enfoque y productividad. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente va cumpliéndose sus deseos. Proverio 13.14 el trabajo duro es parte del proceso para el siguiente nivel que dios quiere para nosotros como ejemplo la promoción que usted tiene en su trabajo usted lo consiguió porque trabajó duro, tiene capacidad para tener ese cargo y mostró que podía con esa posición que le dieron. Cuando ejercitamos la autodisciplina en nuestras vidas, nuestra mente se libera para enfocarse en lo más, lo más importante, lo más necesario. Constantemente somos atacados con pensamientos negativos. Estos malos pensamientos nos pueden hacer que nos sentamos mal. Cuando andamos con esa baja autoestima hace que perdamos la concentración y la productividad. Por lo contrario si nos sentimos bien, la mayor parte de las decisiones que hacemos son buenas. Hay más confianza en nosotros mismos y caminamos en ese camino de Dios que quiere dar para nosotros. Y Él trabaja a través de nosotros para beneficio de mí y de la otra, de otra persona. La autodisciplina nos acerca más a Dios y nos pone una, en una posición donde podemos oír de Él estar más cerca de él en contacto con él experimentamos la paz que él nos da cuando caminamos en caminos duros en, en dificultades como porque a través de la autodisciplina es que oramos más leemos más estamos más cerca de dios es la única manera que podemos tener una vida con propósito y vivir a full potencial estando cerca de dios que es el creador de nuestra vida y del universo entero bueno gente este es el video de hoy que quiero compartir con ustedes vamos a estar viéndonos en dos semanas si les gustó el video suscríbase comente comparta nos vemos en dos semanas muchas gracias y que tenga un hermoso y bendecido día